Bien, se acabó, se acabó la farsa. Ayer, 23 de mayo, Mariano Rajoy y el Partido Popular estaban pletóricos mientras el Euskadi Burubachar defendía lo indefendible y faltaba a su palabra. Ayer el Partido Popular y el PNV aprobaban unos presupuestos generales del Estado antisociales que perjudican a la mayoría social en Euskadi y en el conjunto del Estado. El Partido Nacionalista Vasco, ya lo he dicho alguna vez, se pasó la campaña electoral diciéndonos que estaba muy lejos de este Partido Popular, que no era posible ni fácil entenderse con ellos. Nos decían que estaba el Partido Popular en una deriva recentralizadora. ¿Acaso el Partido Popular ha cambiado su deriva, sus políticas? Una vez instalados en el Gobierno Vasco, el idilio comenzó y se ha mantenido constante en lo que llevamos de legislatura. Por segundo año consecutivo, el Partido Nacionalista Vasco ha respaldado al Partido Popular para que pueda aplicar sus políticas vía presupuestos generales del Estado. Este año lo hacen, además, faltando a la palabra dada de no respaldar esos presupuestos mientras estuviera en vigor el famoso 155. Era su línea roja y o yo soy daltónico o la línea no era tan roja. Para nuestra coalición, los presupuestos de Mariano Rajoy no eran aceptables, ni con el 155 ni sin el 155, porque son unos presupuestos antisociales que mantienen todos los parámetros emanados de las recetas neoliberales al servicio del capital. Los presupuestos del año 2000, 2017, aprobados también por Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco, supusieron una drástica reducción del déficit a costa de servicios públicos y derechos sociales. El Estado, de la mano del Gobierno del Partido Popular, ha sido durante los últimos años el campeón del ajuste presupuestario fiscal de la Unión Europea, algo que no fue una excepción en 2017 y que no lo será en 2018. El Gobierno del Partido Popular se centra en reducir déficit público a base de recortar, devaluar de las condiciones laborales y desmantelar lo público, las recetas del capital. Con los presupuestos para 2018, el Gobierno se reafirma nuevamente en las mismas prioridades políticas. Y ya lo dije también en este Pleno. Quien respalda los mismos colabora con estas recetas. La erosión del llamado estado de bienestar derivada de las políticas de recortes en los presupuestos generales del Estado durante los últimos años explica en buena medida la situación actual. El Estado, de acuerdo a los datos más recientes del Eurostat, mantiene un déficit estructural con la eurozona en protección social cercano al 5%. Y otro año, del PIB, perdón, y otro año más, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco aprueban unos presupuestos que, lejos de revertir esta situación, la ahondarán aún más. En lo referido a las prestaciones del sistema público de pensiones, se consolida la no indexación de forma automática y permanente de las actualizaciones al IPC, no se recupera la pérdida de poder adquisitivo de años pasados y se sigue dejando por debajo del umbral de la pobreza en Euskadi a 16.000 pensionistas, ignorando además las causas de los problemas del sistema público de pensiones, como son la precariedad laboral o las bajas cotizaciones a la Seguridad Social, entre otros. El año pasado la aprobación de los presupuestos del Partido Popular solo fue posible gracias al apoyo del PNV a los mismos, algo que los gelchales habían venido negando que pasaría. Y como ya dije también una vez, ahí está la meroteca para comprobarlo. El PNV no solo acabó entendiéndose con el Partido Popular, sino que acabó siendo la respiración asistida que tanto necesitaba el Ejecutivo de Mariano Rajoy para resistir en un momento que, sin mayoría suficiente en el Congreso y asolado por la corrupción brutal de su partido, no hubiera podido resistir mucho más. Un año más tarde, estamos ante la misma situación con el agravante de la falta de la palabra dada por parte del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco nos ha bombardeado con que nada de nada de apoyar los presupuestos del PP mientras siguiese en vigor el 155. Era su línea roja, una línea que se saltan convirtiéndola en una alfombra roja a los de Rajoy, Montoro, Cospedal y demás figuras. Nosotros le preguntamos hace algunas semanas en esta Cámara al Partido Nacionalista Vasco qué harían ustedes una vez dejase de aplicarse el artículo 155 sobre el autogobierno catalán. Le preguntamos si la aplicación del artículo 155 secuestrando el autogobierno catalán era la única razón para, por la que se deberían rechazar los presupuestos generales del Estado, porque para nuestro grupo, ya se lo dijimos, desde luego no era la única razón. A nosotros y a la mayoría de la sociedad vasca nos parece que no, es, que no era la única razón. Las políticas antisociales del Partido Popular nos parece razón suficiente para decir no a esos presupuestos. A nuestro grupo, la aplicación del 155 también nos parecía un auténtico despropósito, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Pero ¿acaso la ausencia de la aplicación de ese artículo hacía que los presupuestos del Partido Popular fueran mejores y pudieran ser apoyados? Pero es que finalmente el Partido Nacionalista Vasco no ha tenido ni la dignidad de rechazarlos, aunque simplemente sea para hacer su, su palabra. Los han aprobado con el 155 en marcha los hubieran aprobado con o, en el, o sin el 155, porque solo era una excusa para poder justificar luego su respaldo si se retiraba la aplicación del mismo. Lo cierto, en nuestra opinión, es que el PNV apoya los presupuestos del PP porque comparten modelo económico y social. Nosotros les pedimos que se lo digan abiertamente a la ciudadanía de Euskadi. Comparten modelo económico y social con el Partido Popular. No pasa nada. Ustedes respaldan ese modelo. Lo que no nos parece bien es que luego hagan victimismo ante los ataques del Partido Popular también a nuestra sociedad. Ataques que ustedes avalan de manera continuada. Ustedes están respaldando las 37, las 37 horas y media para las y los trabajadores de la Administración Pública recogidas en esos presupuestos. Y luego le dicen a los sindicatos que la culpa de no poder respetar los acuerdos de 35 horas en Euskadi es exclusivamente de Madrid. ...que nada tiene que ver esto con ustedes. Ustedes son cómplices de esas cuestiones y luego se hacen las víctimas. Eso sí, una de las políticas de gasto que se incrementa de manera notable... ...en estos presupuestos de nuevo es la del gasto en defensa... ...y ustedes también son cómplices de esas políticas. Se retrasa la equiparación de la jubilación para las trabajadoras del hogar... ...una medida de la que también van a ser cómplices y que va en contra de lo que solemos decir aquí de la necesidad de la igualdad real también entre hombres y mujeres. Además, ya se ha dicho, desde luego son unos presupuestos que aumentan las dotaciones para monarquía, para la Iglesia, etc. Las consecuencias de todas estas decisiones sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población son, en nuestra opinión, dramáticas. Y apoyar esos presupuestos es apoyar esas decisiones. El Partido Nacionalista Vasco sabe que en estos momentos la segunda preocupación de la gente sigue siendo la corrupción, marca no exclusiva del Partido Popular, pero que parece que sí han patentado ellos, el partido que diseña estos presupuestos. Y ni tan siquiera hace falta referirse a Eduardo Zaplana. El actual número dos de Montoro, el número dos en el diseño precisamente de estos presupuestos, acaba de ser llamado a declarar como investigado por supuestos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias. Respaldar estos presupuestos es respaldar a esta gente. Nosotros pensamos que debemos rechazar desde el Parlamento Vasco unos presupuestos al servicio de las élites. Unos presupuestos contra la clase trabajadora y contra las y los pensionistas. Pensamos que esa es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca y por eso pensamos que así debe ser recogido también en este pleno con la votación de hoy. Nosotros le decimos al Partido Nacionalista Vasco, ustedes sigan respaldando al Partido Popular, es su decisión legítima pero luego no le vendan a nuestro pueblo una falsa confrontación con los de Mariano Rajoy. Díganle claramente que comparten el mismo modelo socioeconómico, tal vez con distinta bandera, pero el mismo modelo socioeconómico. Por eso nosotros pensamos que en realidad no les ha costado nada llegar a un acuerdo y por eso pensamos precisamente que aún sin haberse retirado la aplicación del artículo 155, ustedes respaldan los presupuestos porque era la única opción que valoraban, porque son unos presupuestos que a ustedes sí les vienen bien, porque les sirven para que se aplique un modelo socioeconómico que comparten en el conjunto del Estado y también en Euskadi y porque les sirve también para que en Madrid se aprueben recortes que luego ustedes venden aquí como que vienen solo de Madrid con los que no tienen ustedes nada que ver y, por lo tanto, le dicen a la sociedad vasca que ustedes no tienen la culpa de los recortes que se aplican en Euskadi. Ustedes son cómplices de todas estas políticas y a nosotros nos parece muy bien que el Parlamento Vasco diga claramente que estos presupuestos generales del Estado son malos para el conjunto del Estado y son malos para Euskadi. Es que